Hablamos de 13,4 millones de documentos procedentes de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta. En los papeles del paraíso aparecen también varios cabecillas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, que montó un entramado societario en el paraíso fiscal de la isla de Nevis justo antes de su primera campaña para el Partido Popular. Tras un negocio fallido que le dejó en la ruina, Francisco Correa decide hacerse invisible Hacienda a mediados de los 90. Toda esta para hacerlo, crea un complejo entramado internacional de sociedades con ramificaciones en paraísos fiscales. Así se es la época en la que Correa empieza a trabajar con el Partido Popular. De hecho, crea Paxa Limited, la matriz de sus dos sociedades patrimoniales españolas, solo dos semanas antes del arranque de la primera campaña completa que organizó para el PP, las Autonómicas Gallegas, celebradas en octubre de 1997. Paxa se registra en Nevis, una pequeña isla del Caribe, clave en el entramado Gürtel el 24 de septiembre de ese año. La compañía es propietaria de la británica Rustfield, que a su vez es dueña de dos sociedades españolas: inversiones Quintamani y Karoqui. Tres años más tarde, poco después de la arrolladora Victoria de Arnar de 2000 y cuando él vive sus años dorados en Génova, era la persona que estaba a la derecha del señor presidente. Correa repite esquema. Registra en Nevis Fountain Lake, propiedad de la británica Wind Raid, que es la dueña de sus empresas más importantes, Special Events, Downtown o Pasadena Viajes. <risa> Tras manejar las cuentas del PP Gallego entre 1996 y 1999, el hombre fuerte de Correa, Pablo Crespo, también tuvo relación con Nevis. Des dentro de unos días se van a cumplir 8 años. En diciembre del 99, nada más salir del PP se registra en la pequeña isla del Caribe Midcourt Limited. ¡Alepo! Siete delitos, siete puta, siete. El abogado de Crespo asegura que aunque pueda figurar como administrador, su cliente no tiene participación en la sociedad. Vaya Sin embargo, en una de las comisiones rogatorias del sumario de Gürtel, su nombre figura junto al de su mujer como beneficiario de una cuenta en la banca suiza Cial a nombre de Midcourt. No tengo nada que la sociedad se cerró el 5 de enero de 2009, justo un mes antes de la operación Gürtel. Los papeles del paraíso también esconden los registros de dos sociedades en Nevis del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Sí, claro. Son Tranquil Sea Incorporation y Sourinha Incorporation, ambas registradas el mismo día, el 19 de noviembre de 2001, es decir, apenas unos meses después de llegar a la alcaldía. Las dos empresas eran titulares de cuentas en la banca suizacial, en las que según la fiscalía se ingresaron las supuestas mordidas que le han llevado al banquillo. Atentos esta semana porque desvelaremos nuevos nombres de Paradise Papers.